Soy lo que hago en internet, compro de forma inteligente y segura. Por el precio adecuado podría comprar el mundo entero. Soy ese videojuego de rol o al que juegas online, pero sin latencia. Soy lo que hago en internet. Y tú, también. Kaspersky. Protegemos tu vida digital.